Llegó el momento de la verdad. ¿Seremos capaces de exprimir todo el potencial a las Green Poison con este avanzado LED? Bienvenidos a Test and Grow, Objetivo Gramo Batio. Durante las primeras semanas de la floración, las Green Poison de Swiss Seeds han dado la talla y se desarrollan como unas auténticas campeonas. Las plantas han alcanzado el que será su tamaño definitivo. Sus flores son más que evidentes en los ojos centrales y empiezan a extenderse por el tallo e de la planta. También sus cogollos satélites son apreciables en las puntas de las ramas laterales que se muestran completamente pobladas de ramas y hojas de gran tamaño. Las Green Poison han comenzado a ganar volumen foliar y a arbustarse. Su estructura ha ganado en firmeza, pero la altura de la planta y el peso que va adquiriendo empiezan a doblegar sus tallos. El tamaño de algunos ejemplares de Green Poison están poniendo en serios aprietos a nuestro panel LED que empieza a ver limitada su capacidad para abarcar toda la masa vegetal que crece a sus pies de manera inconmensurable. ¿Será capaz nuestro sistema Ledo Octopus UV 17 de dominar el implacable desarrollo de nuestras Green Poison? Para controlar la situación, realizaremos tres actuaciones en el cultivo que nos permitirá enfrentar el final de la floración con garantías. En primer lugar, instalaremos los pulpos de nuestro Octopus U17. Estos accesorios diseñados por el Departamento de Ingeniería de Octopus Technology son unas extensiones a modo de brazos que complementarán la capacidad lumínica de nuestro panel con cuatro puntos de luz LED Full Spectrum adicionales y que nos ayudarán a alcanzar los extremos más sombríos de nuestro cultivo. Además, cuenta con la ventaja de tener el control totalmente centralizado en el propio panel y su instalación es muy sencilla. Ya tenemos nuestro sistema LED a pleno rendimiento. Ahora ha llegado el momento de entuturar nuestras plantas y realizar una poda de ramas bajas.